¡Oye, Dona Herrera! Nosotros No tenemos que dejar nunca de salir a la calle, jamás. Somos la voz de los pibes. Les agradezco por hacernos participar de esta marcha. Por vivir esto. Hoy Diego está con nosotros, ahí como están ustedes, marchando junto con nosotros. Te amamos, hijo. Hoy, allá